de mostrar alguna escena de violencia con el grupo, o, o hasta donde me interesa estirar a una escena erótica, por así decirlo. Eh, y nadie se va a sentir incómodo. Lo mismo para ellos, yo creo que hay ahí como un respeto general. Pero, para... volviendo a la pregunta, jugando con un papel, respondiendo a la pregunta, hablalo con el grupo. Hablalo con el grupo y estate atento, sí, si a.